y él vino aquí, a oh, mira aquí en esta hamaca, ¿no? que nosotros le llamamos Napa, en, en lengua ticuna. El hermano amanecido aquí una noche, en mi casita, pequeñita, ¿no? Eh, le quiero enseñar un poquito de sobre, de salud en lengua ticuna. En lengua ticuna, primeramente, le saludo, eh, buenos días, señora. No mae pa'chimura. No mae, no mae pa'chimura. Hola significa kana kana kana ka ka ka Y gracias. Moinche. Moinche. Moinche. Moinche. Moinche. Moinche Mo Mo Mo gracias. <risa>